vamos a ver cómo se sintió aquí. mañana vamos a hacer lo mismo que hace el gran Belén visitando la tumba de las águilas ahora estamos con Cocote aquí, luego del terremoto. la maceta. Cocote no es lo mismo que Cocote Felipeña, pero tú cuando tú no hayas que hacer como para acá, para mi casa se nos fue Margaro, el padre Hans el Dios lo tiene, Gloria y para que todos nosotros otros a la vida la última vez que grabamos con Margaro, que Dios lo truco, de en Crow. lo de Toxicro, nosotros tuvimos problemas con William Coroto Con Coroto Dije que, que le habíamos cogido unos cuartos de la vaina. Claro. Pero ya después de eso, nosotros nos hicimos amigos con la grabación de de, de, de Toxicro. Crow. Tossi -Crow. Y, mm. adivina, fui yo que hice el papeleo. Yo le saqué la transcripción a Margaro. Ahí está en el 9. Ay, hombre, Margaro. Margaro es buena persona, pero imagínate. Un loco manso, como dicen. ¿Dónde tú estabas cuando, cuando vino el terremoto? Tú estabas acotado. Pero aquí vino el terremoto. El que, el, cuando tembló. Ay, el, el terremoto, los tíos. El viernes. Yo, yo estaba acotado y no sentí nada. Es verdad. Yo se estaba borracho. Que no, que no sentí nada, Freddy. Metió de ante Pero no, mira, eso se sintió. Se sintió, yo no sentí nada. Porque, y fue mejor que yo no sintiera porque eso me asusta a mí. Eso, eso te asusta. Yo estaba acotado, eso fue como a las 7 y 11 de la mañana. Dime sí, una cosa. Eh, hay una reestructuración en Telemín. Ay, viejo, Ay, por qué, señor? Yo trabajo ya? A ti te votaron porque te pusiste en conjunto con Miguel Pérez, hablador. No, no, porque lo mío, lo mío no afectó tanto. ¿Y por qué que cachilla está tan lejos ese demonio? Oye, que le busques una silla, si te va para adelante. Pa claro. Mira, ahora está como agachado por ahí. Está como Pero que tú no tienes que agacharte, <risa> mi hijo. Colo ahí, por ahí. Búscale una silla plática. Búscale una silla plática. Feli. innovando, ¿Qué fue lo que pasó? No, pues cállame. Porque yo lo que yo dije... Mira eso, mira eso. Lo que yo dije no tenía, no tenía ¿Te está nada que ver. están llevando el carrito no, no, mío. esa no. Esa no. no lo, lo que, yo, que yo, lo que yo dije... Te la van a buscar, la están buscando. Dale, dale, dale, dale, dale sigue hablando. No te apures. no, ah, no, no, no, no he he salido, Lo que yo dije no tenía ningún sentido. Pues Miguel Pérez... La culpa yo se le he hecho a Miguel Pérez que lo haya cancelado. Y, porque si él no dice eso, no lo cancelan. ¿Y por, y, y por y, Pero por, por una cosa que él diga no te van a cancelar a ti. Ajá, sí, pues estábamos juntos, estábamos juntos. No andaba, yo andaba junto y a mí me cancelaron, yo no estaba trabajando allá. Sí, pero pues, tú no dijiste nada. Ah, no. Y con Miguel Pérez. ¿Y tú qué dijiste para que te votaras? Yo lo que... para bueno, que perdón, excusa. Si tú calculas, yo dije una cosa, pero es que él, él dio el martillazo, como dicen? Dijeron los... Ah, no, no, Miguel Pérez dijo cuando, que yo, que yo, que yo, que uh, te lo va a llevar el lo a Si él no dice esa palabra, me ¿no hemos estado trabajando allá todavía. Hay muchos comentarios de que... Yo no sé, porque la gente de este micro no se defienden con eso. Porque en el 9 se han ido más gente. ¿Te cuento la gente del 9 que se han muerto? Te lo cuento, porque si lo cuentas después te vas tú también. El que está cubierto con la sangre de Cristo no le pasa nada. El que está en de cachucha que dijo di que la vanga de salsa. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ya tú lo dijiste. Lo que pasa es, Félix, el país cuántos habitantes tiene aquí, cuántos habitantes hay ya aquí? Ahí llega, llegamos hace mucho que yo, porque ahora hicieron el censo, pero no se sé, sabe cuánto hay. Aquí hay dos, 13 millones de personas. Más o menos. Y en Santo Domingo. Yo creo que hay más, no? yo creo que hay más, yo creo que hay más. Pues todos los días se muere gente. Sí, todos los días se muere gente. A la gente le gusta pegar Entonces, a Lo que pasa es que la gente, ese mito que tiene de Telemilco y que todos los años. Que... Es que donde ahí están. Lo que pasa es que ahí son 3.000 empleados. Son 3.000 empleados y Tienen que morirse más que nosotros. Tienen que morirse más. ¿Eso es un mito que anda. ¿Es que y yo... además no es verdad que todos los años mueren más. Nosotros mueren también mucho. Yo creo que eso es mentira. Donde quiera muere gente. Eso es mentira. Yo no creo en eso. Y yo, yo creo que el señor Gómez Usted estaba trabajando con Daniel Cántara recientemente. Hace 14 ahí. Hay porque mandaron de uno, nos lo engañamos. Es verdad. Y el y, y ¿alcántala te botó ahí? No, no, no, el, el, el programa lo sacaron de aire porque van a reestructurar otra cosa ahí, pero nosotros seguimos con Bebeto. ¿Con, con, con Bebeto? también se lo tiene, Este también, tiene, Este tiene, tiene, ¿no? Este no lo tiene, tiene, el mangú, no ahora. tiene, tiene, el mangú. la con Pachuco. Con Pachuco de allá? ¿Con? Ay, mi madre ¿Con Sí, tiene, Pachuco? No, no, yo no he dicho nada, Pachuco es mi hermano. ¿eh? ¿Cómo que tú dices que tú estás con Pachuco? Oh, yo me sorprendo, porque es por algo tú lo dices. No, no, no, no, Pachuco, Pachuco es duro. Pachuco. Ahí estamos con Joel, estamos con Ángela, la hermana de la Poderosa. Ángela es mi hermana. Y estamos haciendo un buen trabajo ahí, de, claro. de, de, se llama el manú de la mañana, en la plataforma Pachuco Pallacón. <ríe> es muy buena esa plataforma. No, no, no, acá. Cada vez que yo voy a grabar, ahí estoy bienvenido. Además, Pachuco es mi hermano. Además, yo fui que le di la bienvenida cuando él era... Eufri. Tú sabes que ese campeón, pero tú sabes que.. que el, no, pero ahora el Pachuco es el tiempo. ¿Tú, ¿tú sabes que Víctor Pinal estaba allá? Ah, donde ¿Con, con Pachuco. Con Pachuco. No, y se le sacó los pies cuando lo nombraron donde comería. No, no, fue después. Fue, ¿Fue a Donnie Tibichón, fue el que se pasó. A Donnie don Tibichó, le hizo una falta de baila. Y cuando él soltó a Pachuco en banda, a sorpresa. ¿Qué pasó? Ahora no quiere estar donde a Donny, ahora está llamando Pachuco. Y eh, no sé por le pasó. No, pero pa bueno, pa no, ni pago bien. No, por algo pasó que no era... Oye, ¿cuántos seguidores tenía Pachuco? ¿Cuál? Digo, Pachuco no. Víctor Pinales tenía los seguidores de la plataforma Pachuco. Ya. Pero él se fue para Leadoni, no sé qué fue lo que pasó, uno fue entonces. ¿Y ahora cuántos seguidores tiene? ¿Cuál? Siete. ¿Quién? Víctor <risa> Pinales. Siete seguidores. ¿O no sé qué quiere zapatear allá ahora? Porque <risa> ahora tiene que transmitir por la plataforma de él. ¡Ah! ¡Claro! Yo no tengo, no tengo, tampoco, y yo no tengo... ¿Cómo va Entonces no está tampoco... ¿Y no telemicro? No tengo telemicro, la opción 13.4... 14, 13.14 13.15, no sé... Sí, fue Chanel que lo sacó en de Pachuco, llévate de mí. ¿Chanel lo sacó de, de, de Pachuco? Claro, a Bonitvishow y lo sacó de Pachuco, se llevó a Vitor Pinales. Que ¿Y que ¿cómo, está ah? llevado, cómo le está llevando el detalle? Porque yo, yo, yo, yo sentí que ese es la información. por el detalle no viene a... ¿A Chanel? A Chanel, Chanel tengo ya que, a mi hijo que agarrago el pobre. Eso lo dijo usted. A mí no me gusta ese tipo de chisme en mi canal, yo no, yo no hago chisme, eso es, eso es televisión basura. Nosotros ¿eh? sí. tenemos que vivir de, de, de, de los chismes y las cosas para... Pa eso basura eh, entonces tú estás con Daniel Alcántara no, que ya yo no estoy ahí Felipe te votaron dos veces que no me han votado a mí no me han votado te han votado tres veces te votaron desde el micro te votó Daniel Alcántara a mí no me ha a mí porque el que vota es porque le da una liquidación sí. <risa> y, no que ¿Y tú, tú no ligado. cobramos ¿no? cobramos pero no llegamos, no llegamos. ¿Qué es lo que vamos a cobrar? Nos damos para ir ahí, para la gasolina y para todo. Ay, la nana, mar, ustedes mar, son malos en nada. Maldito el Gacho, tú me has metido a mí. Ahora tú me preguntas que si yo cobraba ahí. Y yo sin le dije que sí. Pero es, pero eso fue que Margaro le dijo hasta el mar que iba a morir a ustedes? No, tal. porque se metió a meter el chino a Margarro, pero es mentira. ¿Entre usted y Coroto y, y, no, se quedaron con todos los cuartos. No, no, no, eso es mentira porque... <ríe> ¿Y la y, pobre nana? No, no, no, no, no. porque eh, nosotros, por ejemplo, nos pasaban una basurita, era para... Para utilería, para comprar cualquier cosa, para el pasaje de los muchachos, para comprar el piso y cosas, pero no fue así. ¿Qué fue lo que le pasó a me Bebeto ahí? Ah, no, no, no, no se sé decide, porque yo no estaba yendo ahí. No, pero eso estaba ahí, una vaina, no. No, no, no se sé decide. En no, el no. cántaro está alto. No, no, está bien, que Alcántara. No, Daniel Alcántara, claro que está bien. Ajá. Ah, tú bueno. quisieras tener esa posición, hasta tú quisieras tener esa no, posición. Ahora, ahora, te voy a hacer una cosa, Bebeto, hice un trabajo ahí. ¿Cómo que se hizo un La bebetada. ¿Cómo hice su trabajo? Eso se que no es su ¿Y por qué lo sacaron? Para, si estaba tan bien. Pero es que yo no sé. Si tú no sabes que eres amigo de Bebeto. No, que yo sé. Y eres no amigo sé. de Daniel Cártara, yo sé, pero. Dime tú a mí qué fue lo que pasó. No, yo no sé. ¿Por qué tú hablas con Daniel Alcántara cada rato? Sí, pero no me dijo. <risas> ¿Por qué tú debes de saber, Ophel? Entonces, di que van para tener en un grupo. Ahora lo sé. O me han dejado afuera entonces. Ahora los cuales son esos provocados para que allá. Que no va es Miguel Pérez. Porque. <risa> <Uf>, no, <risa> no, no sí. es que es que te voy a decir algo a ti. Es que Gomedía no va a la rencor a nadie. No, no. Para allá tengo un corazón demasiado sano. Gomedía no va a rencor. La... Imagínate, yo voy para allá en el cordillo, yo me estoy allí para allá el adentro. A que me pase mi promoción, de mi, de mi regiduría. Regidre, ah, pero acá tú sigues pirando a eso, Claro que sí, lo ¿Por qué partido es? Eh? Por el PRD, hasta ahora mismo. ¿Y pero, ¿y tú crees que por ahí se va a llegar? Tengo una buena aceptación. Por tú, pero el PRD no. Pero, ok, pero el PRD yeah, llega, Félix. No, porque la regiduría sucede y viene a ser que hay problemas. Porque la regiduría no son con el voto preferencial, sino son por el arrastre de los votos del partido. Si el partido no saca votos, tú no ganas. Acuérdate que hay acuerdos. ¿Acuerdos de qué tipo? Hay acuerdos de alianza. Pues. Sí, pero que la alianza no abarca a los regidores. Pues no. No. no. no porque el, porque el, el, el, el, la Fuerza del Pueblo o el PRM o el PLD, cualquiera que se una, con el PRD eh, llevan su propio candidato a la regiduría. Las alianzas no abarcan lo que regidores. una alianza de que, por ejemplo, que el PRD parte con el, la Fuerza del Pueblo. Las condiciones las pone también eh, eh, el PRD. No, no, no, no, no, no, ahí, no. Ah, no, pero entonces hay que meterte ahí dentro de los acuerdos. Por lo que tú estoy hablando. Que ¿Y tú acuerdos. estás dentro de los acuerdos? Y, y si yo no tengo los acuerdos como quiera, yo voy a ganar. Es que no es preferencial, cabrera, que tú no sabes lo que... sabes. yo entiendo lo que tú me dijiste. O sea, bueno, tú, si tú opinas a, a diputado, la gente vota por ti. Sí, yo sé. Pero a regidor la gente no vota por ti. Eso es lo que tú me dices. La gente tiene que votar por el partido. a votar y vamos a coger mucho voto. ¿El PRD? Sí. ¡El PRD está seco! Eh, acuérdate que aquella no. época decían que Balaguer ya estaba hijo. Si tú vas a comparar a Balaguer con, ah, no, Balaguer con el PRD con ba 40 votos. Pero Balaguer también en el lugar. Mira, él, el mire, de... yo te voy a decir una cosa. El ingeniero Miguel Vargas es mi amigo. Y sí. siempre nos ha honrado cuando lo ve. Pero lamentablemente ese partido tan... este partido va rumbo a Bisagra. No, mentira. Mentira tuyo, Félix. Ahora. Mentira. Yo te apunto a ti que el PLD llega más bisagra que el PRD. Es verdad. Ahora mismo sí. Se lo, se lo De acuerdo a tu, se tú, tú, que te metiste en la política, dime cómo tú ves el panorama político. El panorama ahora mismo vamos está medio... ¿Quién, ¿A quién tú visualizas adelante? ¿Eh? ¿Adelante? ¿Quién está adelante? Bueno, según las encuestas, yo no dicen que ¿Y quién Según te, las encuestas. ¿Y quién está en segundo? Lionel, según las encuestas. Y, ¿Y quién está en tercero? A ver. Según las encuestas. La es porque que yo me, no con, sé. Que sí, pues yo no sé, es que... Es que yo no sé de eso. Yo no sé quién, quién puede ganar, quién puede perder. Yo me guío. El pero, no, Partido no, Revolucionario no, Moderno, el, el PRM, PRFM. está comprando regidores. Es que nadie, nadie compra a nadie. ¿Están comprando? ¿Están no, diciendo? No, no, no, yo lo que pasa. Es igual que la mujer. Regidores y alcaldes. Es igual que la mujer, que cuando dicen que... La mujer me trae, yo no, no me entiendo, la mujer se va. La mujer se va. La mujer se va. Tú dices que me compraron Yo no, eso no. yo, yo no puedo decir eso. Entonces tú le pides al regidor por la... ¿Qué circunscripción es esta? ¿Santo Domingo oeste? Santo Domingo oeste. ¿Cuánto vale un regidor aquí? No sé, porque yo no he llegado pero... No, porque tú no tienes que llegar. Ah, porque ¿Por tú me estás que sabes cuánto gana un diputado para aspirar a diputado? Porque yo voy a aspirar a la cosa que todavía no sabes. No, es que, por ejemplo, mira yo. ¿Por qué tú no te fuiste con la fuerza del porque, pueblo? Por ejemplo, que mira yo. Yo no estoy visualizando cuánto ganaría un regidor Yo estoy visualizando ayudar a mi municipio. Ah. Lo que y si a ti te hacemos una oferta mañana. Porque tú no sabes lo que yo estoy aquí. Sí. Si a ti te hacen una oferta mañana. Apaga el celular. <risa> <risa> <risa> <risa> Señor, el, le el, le es que el, el transfugismo es una vaina de leal. No, día. no, no, yo soy leal. <risa> ¿Tú eres leal? Yo soy leal. Ok, pues viene la pregunta. Yo soy leal. Si a ti te hacen una vuelta. Yo he mal... con el licenciado Vinicio Aquino hasta ahora, somos, ah, somos leales. ¿Qué te ha dado él? Soy leal, soy leal. Quieto, leal, quieto, leal. Soy leal. leal. Yo sí. le di mi palabra que vamos a trabajar juntos, estamos trabajando juntos por el municipio. Perfecto. claro. Si sí. mañana, mañana, el PRM viene y dice: Quiero que sea candidato a regidor exclusivo del PRM por esta circunscripción ¿Qué tú haces? Es que depende la coyuntura. No, no, porque con el PRM el... tú vas de robo, que te pongan... Oye, ¿qué es lo que pasa? Si te ponen como el número 5 por el PRM, el número 10 que te pongan, tú ganas. Porque el PRM, saca, no, gans, el PRM saca 15 regidores por aquí. Sí, sí, claro. te, te, ponen, te dicen que te van a dar el número 6. El, el PRM tiene la mayoría de regidores aquí en la sala capital. La mayor parte. Y después el, está el, el PLD el, y después el, está la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene, creo que son eh. dos. El PRD tiene dos. Dos o tres tiene dos, creo yo. El PRM tiene como siete o ocho, o así. Bueno, si el PRM te ponen el número cinco en la moneta. ¿Qué número tú vas a ir en la moneta del PRM? Todavía no hay la convención. Ah, porque tú vas a una convención interna. Sí, vamos a una convención, pero... No, no, no, espérate, espérate, espérate, espérate. Pero es que o sea, que aparte de que uno el pero... partido bisagra, tú tienes que ir a convencionar. Pero escúchame, Félix, es que toda, todo, todo... Yo soy igual a todos los aspirantes. Todos los piratas somos, somos todos iguales. El que uno tenga más preferencia que otro es otra cosa. ¿Tú me entiendes? Pero, el, el, pero alguien te garantizó, alguien te dio la garantía de que tú ibas a ganar. Félix, te voy a decir algo. Porque al boli, no vamos no, a no, no, no, estar claros, la política es sí, garantía. Claro, claro, claro. El, boli, el boli le dijo a, al viejo Danilo, yo no voy a pasar vergüenza ahí. Él le dijo, vaya, que yo lo estoy mandando. Y él se fue y lo fue impuesto prácticamente en la interna y no solamente eso sino que hoy dijo Oye, usted va a ganar porque yo lo mandé cuando un, cuando un tipo de no, la dimensión decía, de Lionel, de Lionel te, de claro entonces de tú, tú tú amarrado algo con el ingeniero personal de manera personal estamos amarrando o sea tú vas tú y eres candidato mal. seguro no eh, precandidato candidato hasta ahora no soy precandidato pero con la, con la ayuda de dios y no como Cachucha, que era precandidato del PUM no, no, y perdió. No, un solo era, voto cogí, el de mi mamá. Cachucha era como el número 20 ahí de, de los candidatos. Pero usted habla que era precandidato de, de un partido de bisagra. Oye, y oye lo que le pasó a un amigo mío. El amigo mío fue por un partido por aquí. En las elecciones pasadas, él cogió cero votos. ¿Cómo debe ser? ¿Y Ella, él no votó? Lo puso, me lo puso a la junta y le dije señores, está bien. Engáñeme con los otros votos, pero no me venga con el mío. Con el mío. Porque por lo menos yo voté por mí. <risa> ¿Dónde está mi voto? Sí. Porque yo es que es imposible yo sacar cero votos. Sí. Ese William Grota. No, John Berry. Ay, William Grota. William Gorota. No, no, no, John no, no, Berry. No, no, no. John Berry fue a, a, a la mesa donde votó a la familia. Y dice, o la mujer me está engañando. O ustedes <risa> me están engañando. ¿Por Porque en mi casa hay cuatro votos y salieron dos votos. La mamá me ¿Qué él dice? Ok, está bien, engáñenme con los otros votos, pero no me engañen con el mío, porque yo, por lo menos, aunque sea yo, voté por mí. Tiene que aparecer aunque sea un voto. Y él apareció sin nada. Pero estamos trabajando, Fer. ¿Por qué tú no pidaste mejor a diputado? Ajá. Nada más son 20, 30 millones. Ah, entonces ya tú lo sabes, ¿no es verdad? ¿Tú sabes cuánto gasta un diputado para trabajar? Betty Jerónimo, amiga de nosotros, ¿por qué tú no te metiste por ahí? Lo que pasa es que yo pertenezco a esa. ¿Quién dijo? Eso tú lo cambias. No, pero ¿Cuántos votos tú tienes Pero bueno, Escúchame Félix, escúchame Félix, yo aquí en este municipio tengo cuarenta tengo y pico de años, ¿no es verdad? ¿Cuántos votos tú pero tienes? Bueno déjame, déjame analizarte, tengo cuarenta y pico de años aquí viviendo aquí en el municipio, casi 50 ya, ya. años. Entonces, ¿a qué voy a coger para ¿A ¿Quién me conoce a mí en Villamella. Me conocen porque estoy en la televisión, pero nunca he hecho un trabajo social allá. ¿Cuántos ¿Cuánto votos he ¿cuánto voto tú consideras que tú tienes aquí en, mucho, en, en Herrera? Mucho, Todo ¿Todos los vecinos de por aquí van a votar? Mucho, por... gana, mucho. Gana Félix, gana. Mucho. Ah. Con la ayuda de Dios tengo mucho. O sea, ¿cuántos si, votos? vez te... se están sumando? ¿Cuánto, ya, el, ¿cuánto en, en qué número tú vas a caer? ¿Eh? Es que, oye, el problema tuyo es que tú no sabes en qué número vas a caer. El primero. Sí, lo segundo tú, si tú quedas el número 10, tú no eres can... tú, Porque el PRD lo va a Freli, sacar Freli, 10 de Felipe Félix me está como metiendo una guayaca para que yo me desencante. No, no, no, no, no. No no no, se... no, no, no, no, no, no. Es pura lógica, pura matemática. Sí, yo sé que si sí, tú es. quedas en el número 10, tú no eres más sea Porque los votos no lo sacas tú. El regidor es el regidor por arrastre. por arrastre. Tiene que sacar un número determinado el partido para lo que tú estás. Y si es por el PRD y ¿Pare? tú eres menos del 5, tú no eres el regidor. Es que yo no voy a caer en el 10. No voy a caer para abajo, Felipe. Pero tiene que caer en el 1 porque el PRD no va a sacar más de un regidor. El PRD tiene, el tiene dos regidores. Ah, en aquella vez que la fuerza del pueblo no. estaba bisagra. ¿no? Tiene dos regidores. Pero la fuerza del pueblo creció y tiene fuerza. Tiene dos regidores aquí. Pero ahora no lo va a sacar. ¿Y por qué no? Lo va a sacar medio no va regidor. Saca más. ¿Eh? Yo te aseguro que saca más de tres. ¿A dónde? Aquí, aquí en el municipio. municipio, no sé. Estoy seguro que saca más de tres, me saca más de tres regidores, aquí en el municipio. O sea que va a sacar lo mismo de la... porque... eso, t... no, eso La fuerza del pueblo tiene dos. Él va a sacar, más, no. sí, va a sacar más que la fuerza del pueblo. No sé, pero yo tengo que bajar porque no... ¿Tú no puedes hacer feliz de que, de que el PRM baje la regiduría aquí en el municipio? ¿Y sube no, el no, que esa gente está en el gobierno, eso no baja. Ah, pero no, pero no. En el gobierno no se baja, llévate de mí. Oye, la ley de promedio La ley de promedio te dice Cuando tú estás en el gobierno Feli, La gente va y vota por lo que están sí. En el gobierno Feli, Si tú piensas que yo ahorita me voy a acostar pensando que metiendo, no, Yo sigo firme No, no, porque yo estoy diciendo Para que tú te desencantes Yo sigo firme Yo estoy hablando con la lógica ¿Tú sabes los tropezones que tú, que, que de ahora para adelante Uno me uno encuentro en el camino? Son muchos tropezones No, no, no, no, no pero, pero, pero una San cosa Camilín, es tropezones y zancadilla Y, San y, San Cadilla, y, San Cadilla, y otra cosa comida. es la lógica Entiendo. Si tú caes en el número 5, tú no eres regidor. porque ellos no van a sacar 5 regidores? Oye, oye. Tú ganaste. Yo voy a ganar. Ganaste. Para o sea, no, si te va, entrevista, ganaste. Para pa el PRM sacar 5 regidores, el mundo tiene que acabar aquí. Va, café, tú eres de, de la fuerza del pueblo. Yo no sé de Pero sé de política. Tú, ¿Tú estás ayudando a la fuerza del pueblo y al PRM? No, porque Es me, me está tirando el PRM, Es que, sabes, al... es que, es que <risa> los, números, los números dan al, al PRM altísimo. Y a Lionel también lo dan altísimo. altísimo sí. Ahora bien, entonces esa ahora, gente. Entonces, que el, que los ganan? dan el PRD con un 4 ¿A con, al, con, ¿al quién oh. tú crees que va a ganar? Bueno, hasta ahora dicen que a Viradel. Y no, en sí, sí. segundo ¿Tú lugar tú, está ¿tú? a Lionel. Pero tú, Eso ¿sí? me lo dijiste tú. Pues. No, no, no, no, yo dije segunda encuesta. Lo dijiste tú. No, no, segunda <ríe> encuesta. Ahora, yo te estoy preguntando de quién tú crees. Sí, pero acuérdate de una cosa. Que las municipales son aparte de las presidenciales, van antes. Sí. Y hablando, y hablando de, de, de eso, yo me alegro que le hayan regalado una jipeta a Falto, mata se la merecía. Ah, sí, ese es mi amigo, claro, se la merecía. y sí, buena, del 2010. Pero Falto bien. no necesitaba jipeta. No, porque Falto está bien. Falto, uno Falto de... gana 450 mil pesos mensuales. No. Y yo con, lo, con ese salario, anduviera en una Mercedes Benz del 2025. No, y más, y más, y más lo que tiene ahorrado. Y Los no funcionarios no ganan eso y andan con una jipeta grandísima. Fauto está bien, Fauto está bien. Aparte está bien. de eso, te voy a decir lo eso que gana dicho, que dicho, que bueno. Tú no debiste haber de puesto por este tema, porque te voy a decir por qué no necesita jipeta. Primero, gana, 400, gana 300 y pico por el telemicro y gana 100 y pico por ahí. Sí, que sí. yo lo sé que lo gana. Después, cada dos o tres meses, le entran uno y dos millones de películas. Sí. Aparte de eso, cada vez que él sale para Puerto Rico, Nueva York, a sí. hacer picoteo, viene con 10 y 15 mil dólares. Sí. Ese muchacho gana dinero para tener, para tener una Maybach. Okay. ¿Sabes cuál es la, Maybach? La, okay. la Mercedes de lujo. A es una cosa a ti. Si a ti te la habían regalado, te dice que no. Es que tú lo puedes hacer. Yo que lo hubiera cambiado mañana. No, que a los jefes no se le hacen les hace el aire. No, que no, que Pero, no. Y después lo se lo siente mal. ¿Por qué tú crees que a mí nunca me regalaron jimpeta? Ahí. Tú la rechazabas. Yo decía que no se atrevieran. Nunca. por, ¿Por, ¿por qué? En primer lugar, los carros... Eh, por ejemplo, el, el telemínico comenzó en el 95, para regalar carros. Sí. En ese año yo tenía un carro del, del, del, yo me del, acuerdo que lo del año. que A Pedro, a Pedro Nadal, a, a Abismal, a Maldonado. Bueno, en, y en a, el 94 fue eso. Y a, y a, yo tenía un carro... En, es, eso fue en el 94. Yo tenía un carro a Maribá, del año. Y a Mani cuatro yipetica, Yo tenía un carro del año. Que Manolo copió la para y salió arriba que se la regalaron. No, pero, lo, no, pero espérate, lo de Pedro y Mariva que fue antes. No, fueron las cuatro, no, fue no, el, no, pero fue antes del 94, pero, cuando comenzaron con los cómicos, pero fue, Ah, no. Te, cuando comenzaron sí, sí, con los cómicos, no, yo tenía, no fue, los vehículos que dieron allá fueron cuatro jipeticas. Sí, y cuatro. eso fue antes, se la dieron a ellos como en el noven, sí. 93 por ahí, sí, ahora en el dieta. 94, que fue que comenzaron con los cómicos, yo tenía un carro del año. Sí, el carro rojo. Y yo decía, eh, no, no, el, el, el, el, el, el, el crema, carro. crema, el es dorado, el Dorado. y yo decía, el yo, decía del año. yo decía, porque tú, eh, antes de ellos regalarte y yo te consultan, yo decía, a mí no me de regalen el carro, yo no quiero carro. Porque, porque al ver le regalaron uno y fue un, un, un corolita. A Luciana le regalaron uno y fue un corolita. En esa época. Sí. Después en el 96... Aunque yo te voy a decir algo a ti. Allá hubieron muchos cómicos que, que no les regalaron un carro a ellos. ¿Y aquí? quién? Así tú. A Fran le regalaron un carro. A Chedi le regalaron un carro y lo devolvió. Porque no tenían tenían guardado. ¿no? no, no. Es que era un, un Mitsubishi. Porque no tenía donde guardarlo, porque Chedi, Chedi, Chedi, Chedi vivía muy bien. No, era un Mitsubishi y ella, y ella y no. Verde. Era muy grande y no daba pie con bolas. Un con verde, yo me acuerdo. A Reymo le regalaron un, un, un, Corolla, un, Corolla, un Corolla. Que, que, no, era... que puso le puso el otro adelante el papá de estrellita. Sí, que, adelante. Que, se, que, se lo, que se lo regaló, se lo vendió a Mr. Mambón. Sí. sí. Y después le regalaron. Sí. Ah, no, esa la compraron ellos, la Jipeta. No, ¿cuál? No, la Jipeta, la, la, la, la Toyota, la, la Ahora, el canal, ya que tú entraste en ese chisme canal, de la Jipeta, ¿tú crees en serio que Fausto se merecía esa Jipeta? Claro, Faltó muy fajador y es figura número entonces, entonces, Raymond y Miguel se merecían una, una del año y él no. Pero no, me lo estoy chismeando, estoy diciendo la no, regla. porque cuando viene a foto quiso hizo esa? No. <risa> si tú lo... me vas a regalar una del 2023 y me vas a regalar una del 2013, yo cojo la del 2023. Él cogió la que le dieron. No, porque... Ahora la pregunta que yo te voy a hacer, que yo no tengo que Pero entregar también, esos detalles. Yo te voy a decir una cosa a ti. Estamos en el 2023. La de Rimo y Miguel no fue del año. No, la, sí. ¡Uh! nuevecita con su plástico! <risa> fue una Land cruz que estaba cuatro mil... Ahora, no. Hay, decir, no. hay que decir, perdónenme, no. Hay que decir que la jipeta de Rimo y Miguel fue producto de una negociación. Cuando ellos entraron a tener negociación sí. La jipeta de Ched y Manolo fue producto de una negociación. La jipeta de Fautomata fue un regalo porque él estaba a pie. No, pero no, yo... no, no faltó, no estaba a pie. Falta lo que pasa. No estaba a pie, estaba yendo en taxi. Eso no, lo mismo. No, eso, no, tú no, sabes Maquel, que él lo dice. No, Ah, fue el que lo dijo. Sí. él estaba yendo en taxi, era no, el había no, no, vendido en carro. Pero escúchame, el... pero el, el, el, el, el, el, el tenía un Chevrolet, no me digas que estaba Pero pie, pues, no, espérate, te que hacer no, una pregunta. ¿sí? Él dijo que estaba yendo a pie. No, que yo no sé en que estaba yendo así. a pie, porque no, no, no lo encontrábamos juntos. Porque él tenía un Chevro de Camaro y lo había Se vendido hace un mes. Un negro. Sí, con cosas doradas. Y lo sí, había vendido sí, no. para comprar otro vehículo en ese intervalo. Ah, porque no, él no estaba bien porque quería. Porque no, porque estaba a pie. Nadie está diciendo ah, que es no, correcto para. No, el... pues no, pues yo te estoy preguntando. No, bien. él estaba yendo a pillar el canal en taxi. ¿Por qué porque él quería? Cuando Manolai no que lo que llevaba, que... claro. Hasta que comprara. Manolay siempre lo llevaba al canal. Sí, hasta que comprara un vehículo. Exacto, sí. no no estaba esperando que le dieran vehículo. Pero lo que te digo a ti, que fue Ahora, ¿sabes lo que yo hubiera hecho con el vehículo, oh. con la entidad te lo digo, no quería tocar nunca ese tema ni haría nadie. Yo se lo hubiera dado a un líder y cojo uno del año. porque falta que lo merece. Cuando lo los meses. figura número uno del canal. Claro. Fajador. Claro. Nunca se ha ido del canal. Si yo hubiera sido Fausto, matala la devuelvo. Y el programa ya... Señores, no nos vemos. No no te lleves, Fausto. Quédese con su suñipeta, no te lleves. Si yo con la dimensión me de Fausto... Prende para acá, este chimes. Oye, ¿ahora quieres tumbarme Mis aspiraciones que yo tengo? Pero ni tú ni nadie me va a tumbar más aspiraciones. Solamente Dios, que está allá arriba, que sabe lo que va a hacer conmigo. Y yo, si Dios lo permite, voy a ser regidor del municipio Santo Domingo. Que yo no estoy este, diciendo que, que no. Lo que te estoy diciendo es que para tú ser regidor tiene que ser el número uno. Mire, Feli, yo voy a acabar aquí con todo. Si yo lo no, pero que no es que tú acabes, no eres tú. Ah, bueno. Es que tú eres regidor por arrastre. ¿Eh? No por los votos que tú saques. Los votos tuyos se los van a contar a otro. Mentira tuyo, Feli. Claro, porque es arrastre por número. Tú no eres regidor por el voto presidente. ¿Qué tanto borracho que hay por aquí por sí, tu el primer caso. voto? ¿Qué vos, Rayo, eres tú, <risa> ¿Cuál dice Kai? ¿Cuál dice Kai, Vamos a ver, ¿qué es la mierda de porquería ahí? ¿Qué diría el jefe de la República? No. Vamos a ver, no me no. tire Usted no está borracho, no. mi tranquilo. Usted no está borracho, no se lleve. Usted está bien. Vamos a a las redes. ¿Y ese tipo? Baila un ching. ¿Ese tipo que está allá, añugado. Ese está añugado. Añugado. Si sí, no baila de doy, está bien? Sí. está bien? Por me compro un Oye, eh, cocote, es que tú tienes que procurar que tú seas. Es un consejo que te estoy dando y tú, y tú no lo coges. Sí, yo no lo tú bueno, lo Tú tienes que paro. procurar. Yo lo valoro, lo rechazo, lo bueno lo cojo. Tú tienes que procurar ser el número uno. Si tú no eres el número uno, tú no ganas. Yo lo voy a hacer. Y lo va a, ser, Félix. Yo lo voy a hacer Félix. Si tú eres el número cuatro, no sale. Félix, voy a ser regidor del municipio de Santo Domingo. Tú sabes, tú tienes que ser uno y a lo sumo, dos para poder salir. Puede ser de que el PSD saque dos, pero tres no va a sacar. Es que yo voy a ser el regidor, pero, si yo lo permito. Pero tú estás cavilando eso. O sea, tú le estás diciendo a los otros regidores que tú estás hablando con ellos. No, no, que te no, van no, a no estoy no hablando con nadie, porque vamos a competir. No, porque si te vas a poner ante yo, vengo y a No, no, es que vamos a competir, esto voy a decir una cosa a ti. Si, por ejemplo, de los regidores que van, Ganan, por la gracia de Dios, ganan uno de ellos. Hay que apoyarlos. ¿Cómo que ponen los números? Explícame eso. Hay que apoyarlo. ¿Cómo que ponen los números? No, porque si no vamos por convención, el que saque más votos se va como. Número uno. Va, va, va. No, el que saque más votos va. Número uno. Es que por el número, claro, número. uno. El número que uno. saque después del número, de, el que saque. Va más, número dos. Número dos es así. Y el que ponga son, el partido. Son, son, y el regidor que si yo qué, que es un regidor que son, sale son como ocho, quiera? Son ocho. ¿Ocho qué? Ocho aspirantes. Sí. En todos los partidos. ¿Y tú crees que si tú sales el número 8 tú vas a ser reído? Sí, yo voy a ser reído. Bendiciones. Tú vas a ganar, me voy a trabajar contigo. Claro, feliz no lo me paga, no me paga. No, no. esto es lo más fragoso que hay. el borracho? Ya se fue.